Girar todos los helicópteros van a y van a hacer como una especie de tío vivo. ¿eh? Van a girar en el sentido de la aguja del reloj. Ya giro. girar simulando los molinos de, de la aspa de los molinos de viento. ¿Por qué? Porque esta maniobra se llama maniobra Quijote, ¿vale? O sea que se supone que es caballero errante contra los molinos de viento, ¿verdad? Él va, a dar la orden, él va a dar la orden, se van a abrir los helicópteros y va a pasar por el centro de la formación. Despegue, Despegue, formación se abre. Pasar el Era para finalizar el otros Se van a, a apagando, lado, van a hacer un cruce de para hacer un cruce